4 de la mañana y empieza nuestra travesía al Joffrey Lake. No, hay que echarle gas aquí. La toma. ¡Bum! Chámula. Bueno, primera parada. La parada obligatoria canadiense, en Tim Horton. El que venga a Canadá y no vino en Tim Horton, nunca vino a Canadá. Bueno, llegamos muy temprano en la mañana, eran más o menos a las 7 de la mañana y estaba haciendo mucho frío aunque no pareciera estábamos más o menos a 0 grados y rápidamente nos fuimos al primer lago el cual estaba bellísimo y lo bueno no había absolutamente nadie para acompañarnos ahí bueno llevamos casi una hora de caminata y la verdad espectacular uno ver cómo esos paisajes se van abriendo aunque uno va a cuesta arriba considero que eso va a valer la pena la verdad desde Vancouver son más o menos unas dos horas y media de conducción son unos 250 kilómetros de distancia es tanta la paz y la energía que se siente que uno siente que el alma se relaja y empieza a conectarse con ese concepto de la paz que en un mundo tan turbulento como el de hoy a veces es un poco complicado encontrar esa calma Aquí es donde uno empieza a penar. En la cámara no se ve tan empinado, pero realmente lo está. Y aquí es donde las pulsaciones por minuto se aceleran. Está potente. vea. Entonces, la primera parada a comer. Entonces, sacando el fiambre. Papi, aquí, si sí. quieren. Pura, a, mil, ¿Ah? a, mil, a mil, a mil. A mil todo. ¿A mil, a mil? A mil. Aquí vale como 10 mil de puntos. Primera y la última. Primera y la última. Entonces, la primera recargada. Ay. Ahora allí. Con todo el power. el power. Es que técnicamente en la cámara no se ve, pero eso está súper empinado. Y a medida que avanzas, vas sintiendo como la naturaleza te absorbe completamente y te invita a sentir su energía. Sientes el viento, los animales se acercan. Los puedes sentir y te sientes completamente bienvenido en este lugar a este paso ya íbamos a mitad del recorrido son tres lagos ya visitamos el primero, el del medio, y ahora vamos a la parte alta. Y claro, que no nos falte el almuercito. Y mientras nos disponíamos a devolvernos, en mi mente se cruzaba una idea de ¿por qué no puedo saltar y nadar en agua de glaciar? E imaginen qué fue lo que pasó. Así es, sentí el completo llamado de la Matrix y decidí disfrutarla completamente, y claramente ahí estaba yo sintiendo el agua helada completamente fría, técnicamente estaba a casi cero grados, pero era mi conexión con la naturaleza, el glaciar y el agua la que me motivaba a lanzarme a sentir un poco más profundamente la energía de la matrix. Y claramente se negaba a dejarme ir. Sin todo, sin todo. Listo, papá.